Ya, yeah. obviamente igual les voy a mandar esta presentación, pero les va a servir mucho la grabación más que la presentación, porque la presentación solamente para que podamos es un mero contexto. Bueno, este taller es de la introducción a OpenRefine, una de las tantas herramientas para Wikidata, pero obviamente partimos por el que es OpenRefine y es muy así básico, es una herramienta de datos donde nosotros podemos limpiar algunos datos si es que eh, de repente yo bajo alguna base de datos de alguna institución no siempre están hechas de buena manera por decirlo así no es que lo hagan mal sino que a veces no están tan limpios los datos por lo tanto con Open Refine, no. o no sea, es muy fácil subir una base de datos de muchísimo contenido y arreglarla ahí mismo se puede descargar desde no es necesario tener eh, algún operador específico, solamente Linux o Windows o Mac, no, está para todo. Así que se puede ahí también, les dejé el link para que puedan utilizarlo. Pero junto con OpenRefine, para poder subir estos datos a Wikidata, yo necesito una segunda patita, por decirlo así, que es esta herramienta que se llama QuickX Statements. Quick Ex Quick Statements, me gustó al principio. Lo que hace meramente es que nosotros llegamos, agarramos todos los datos y esta herramienta los va subiendo porque en Wikidata, algo que a mí también, me, no es que me molestaba, pero al principio era un poco tedioso el estar haciendo una edición, otra edición, pero uno a una. En cambio, con esta herramienta, con Quick Statements, te deja arreglar o te deja editar en una sola subida, por decirlo así, varios elementos de Wikidata. Entonces, acá yo les dejo esto, lo vamos a ver obviamente con un paso a paso, yo todo esto lo voy a ir viendo eh, como con un ejemplo, pero básicamente lo que quiero que, que, que les quede claro es que pueden trabajar con muchísimos estilos de datos, por ejemplo, lo más común es como Excel, pero también, o sea, si tienen CSV, etcétera. También se, se puede utilizar en OpenRefine. Y lo necesario es que tengan una cuenta Wikimedia. Yo digo cuenta Wikimedia porque es una sola para los proyectos wiki. Y desde OpenRefine yo puedo conectarme a mi cuenta de Wikidata. Entonces, así vamos a ir viendo que una vez que uno se conecta a Wikidata, puede al tiro hacer este match entre los elementos que existen en Wikidata y los que, obviamente, no existen, entonces tengo que ir creándolos. Obviamente, creándolos en el sentido de que dejo todo listo y con quick Statements, ahí se va creando este elemento. Si voy muy rápido o hay algo que no van entendiendo, díganme nomás yo, ahí lo voy a explicando. Hay unas herramientas que son clave en OpenRefine que acá lo puse en español y en inglés porque automáticamente la herramienta se baja en inglés, pero uno le, cambia, le puede cambiar el, el idioma al español. Pero una de las más potentes es esto de hacer los eh, facets, facets, las facetas, que permite buscar ciertos patrones y ciertas tendencias. Entonces yo con esta herramienta que hay en, en OpenRefine puedo ir viendo, por ejemplo, si yo tengo eh, no sé, una columna que dice Chile, pero resulta que bajé la base de datos, entonces... Hay veces que me aparece Chile en mayúsculas. Y hay otras veces que me aparece Chile en minúsculas. Y hay veces que me aparece Chile con la C mayúscula y todo minúsculo. <ríe> ya, Yo con eh, las facetas de OpenRefine lo que puedo hacer es buscar todos esos patrones y limpiar la base de datos, cosa de que me quede todo como Chile, eh, como yo quiera escribirlo. Y la segunda es esta de cotejar o reconcile en inglés que esta es la que permite conectar los elementos con Wikidata. Entonces ahí es donde voy haciendo este match. Para usar Reconcile, de nuevo lo vamos a ir viendo, pero siempre se va a ir haciendo por columnas. Y ahí siempre es mejor hacer esto de que haya, vaya haciendo como este match a Wikidata sin ninguna restricción. Siempre es mejor, porque por ejemplo, yo cuando tengo solamente lista de países, Puedo decir, ok, busca, pero solamente con respecto a los elementos que sean un tipo de país. Pero ¿qué pasa si tengo muchos elementos mezclados? No, no me conviene solamente hacer el match con un tipo de elementos de Wikidata, sino que es mejor hacerlos con todo. Entonces ahí vamos a ir viendo cuándo es mejor y cuándo no eh, utilizar esta, esta parte de solamente como hacer match con un tipo de datos o con toda la base de datos. Y lo más importante, después de hacer este match con, con todos los ítems, por decirlo así, que tengo o no, o sea, que están o no están creados en Wikidata, lo que yo voy a tener que hacer es crear este esquema. Que este, yo creo que todos acá conocemos, es el, la típica imagen que aparece cuando uno dice introducción a Wikidata. Pero lo pongo porque a mí me pasó la primera vez que necesitaba hacer el esquema de Wikidata, que me decía, ok, alias, etiqueta, y yo al principio me, me confundía un poco, pero es porque no tenía esta, eh, como que no había tenido tanto entrenamiento al principio con OpenRefine, entonces me servía tener esto al lado para saber, ok, esto era la etiqueta, esto es la descripción, esto es tanto. Entonces, se los pongo acá para que también lo tengan a mano una vez que ustedes también trabajen con OpenRefine Y cuando uno va a Quick Wikistate, Statements, lo único que hay que hacer es un copiar-pegar. Lo vamos a ver para que ustedes sepan. Entonces, quería mostrarles esta presentación porque esto es lo que ustedes después van a tener como herramienta o como insumo para también ir trabajando con OpenRefine Y solamente así como un listado de qué es lo que necesito, bueno, una cuenta de Wikimedia, descargar OpenRefine para poder utilizarlo en sus computadores, algún set de datos, puede ser en Excel, en CSV, en, hay, hay varios que, que permite la herramienta. Algún elemento de Wikidata como ejemplo, porque es muy necesario para poder crear este esquema, ver otro elemento que ya esté creado obviamente y que sea más o menos como bueno, por decirlo así, alguno conocido, que en general los elementos que son más conocidos están más completos, para ir viendo qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, qué datos tengo en mi set de datos, y qué datos, por ejemplo, no tengo, entonces no los agrego. El Access Web Quick Statements, ahí les dejé el link, eh, lo pueden googlear en todo caso. Y lo último, pero lo más importante, es una rigurosidad. ¿Por qué les digo esto? Porque una vez que uno empieza a hacer match con los distintos elementos de Wikidata se van a dar cuenta que hay veces que uno puede decir ok, Chile ya sí este es Chile pero cuando uno se da cuenta uno está haciéndose match con el elemento que se llama Chile pero que es ají en vez de el elemento que es Chile que es país entonces yo si lo le hago el match distintos o sea, así si yo estoy editando sobre países pero le hago el match a, al ítem de chile como aquí voy a colocar todos los datos que yo tengo en el ítem de chile de ají. Entonces ahí es donde yo también tengo que tener esta rigurosidad de ir buscando los elementos o los ítems de Wikidata que efectivamente son los que yo quiero editar. Porque una vez que uno los pase a Quick Statements, se va editando solo. O sea, uno pone ejecutar y se va, va corriendo esto, y se va a ir editando. Entonces, eso es lo más importante como una rigurosidad. Esta es la muy mini presentación que yo les tenía, pero más que nada porque quiero que lo hagamos paso a paso, eh, en conjunto. Entonces. Ya. Yo lo primero que tengo, y acá para, para empezar más que nada como este ejemplo, yo hoy día... Lo que decidí subir, porque igual es una base de datos que tengo hace, hace harto rato y quería, quería ya subirla a Wikidata, es Monumentos Públicos de Chile. Los monumentos públicos de Chile, no, la mayoría no está en Wikidata porque son elementos que en verdad, o sea, son monumentos que quizás no son tan reconocidos. Entonces, yo los tengo acá para poder hoy día subirlos. Y lo que hice fue, para que no sea tan, tan extensa esta capacitación, es que los dividí por, eh, por la región en la, que, en la que están. Y quiero que se fijen cómo yo tengo este Excel. Este Excel, la, la primera página, es tal como yo bajé la base de datos. O sea, nombre, comuna, denominación oficial, dedicado a... Todo lo que tiene que tener una base de datos por decirlo, eh, una base de datos que uno baja de internet y no, no conoce, no es que uno hizo esta base de datos. Entonces lo primero que yo hice es, ok, tengo que primero limpiar un poco esta base de datos, pero para ayudarme a mí, a mí misma, a subirla a OpenRefine. Entonces lo que hice fue que solamente primero seleccioné los que están en la región de Arica y Parinacota, que es una región de Chile, y los moví a otra hoja para poder eh, dejarlos bien. Y lo primero que se fijen es que, si bien en la primera página yo tenía estas, estos títulos por la columna, como denominación oficial, dedicado a... Lo que yo hice en la segunda hoja es decir, ok, nombre de la región... En este caso no me importa mucho ¿por qué? porque son todas las mismas. Entonces yo eso lo puedo agregar después. No es necesario que, eh, que lo haga, que lo agregue al tiro, sino que una vez que yo haga el esquema en OpenRefine, puedo decir que todos estos están en tal región. Más que nada porque no, no es necesario agregarlo si es que son las mismas. Entonces yo acá arreglé un poco pero de nuevo, porque es mucho más fácil después, se van a dar cuenta que es mucho más fácil tenerlo a priori así como por ejemplo, decir ok, esta es mi columna donde van a estar los ítems estos son solamente los ítems después había una columna que se llamaba comuna bueno, comuna para mí, en este caso va a ser la propiedad de Wikidata que es situado en la entidad territorial administrativa estas cosas. Yo no es que me las aprendí de memoria, sino que, tal como les decía antes en la presentación, tengo uno, en verdad dos, tengo dos ejemplos de, como de elementos que son del mismo estilo, de algún monumento que sea público. Tengo el toro de Wall, de Wall Street y la estatua de Franz Kafka. ¿Por qué tengo estos dos? Porque yo lo que quería saber específicamente es, ok, le pongo... Siempre como instancia de pero estas partes de acá, como la ubicación, eh, si tiene algún género, la, la escultura, si, si es que tengo el creador, el país de origen, o si representa algo, como... Todo esto yo lo puedo sacar desde este elemento que tengo como ejemplo. Esto es meramente como ejemplo. Entonces, yo lo que, lo que hice fue ir viendo qué columna es la que yo podría poner como alguna propiedad de Wikidata. Como la entidad administrativa, bueno, acá representa A, cuál es la dirección postal en este caso, bueno, acá yo tengo, por ejemplo, qué instancia va a tener, y de hecho solamente tengo hasta fecha de fundación y el material empleado. ¿Por qué tengo dos? El, como dos columnas de material empleado, porque habían algunos elementos, algunos monumentos que tenían asociados dos materiales. Entonces me sale mejor tenerlos por columnas distintas para poder pasarlos a OpenRefine. Entonces hice lo mismo en la hoja 2, que son de la misma región, o sea, no, son distinta, distinta región, pero el mismo estilo. Entonces, al, la primera parte que uno tiene que hacer es si bien, o dividir un poco la, la base de datos, o ustedes pueden subir la base de datos completa. Yo preferí hacerlo de a poquito para que ustedes puedan ver cómo es que se hace. Entonces, cuando yo abro OpenRefine, porque ya, ya tengo mi set de datos, eso es lo primero que tengo. Ahora, abro OpenRefine. OpenRefine ustedes lo pueden... Eh, se baja una aplicación, pero la aplicación al abrirla, se les abre una página de internet, ya de hecho con mi IP. Se me abre con mi IP. Y se abre esto acá. Esta, esta es la primera ventanita que se abre en OpenRefine. En general está en inglés, pero tal como yo les decía, yo lo cambié a español. Pero es porque, eh, más que nada, porque como está en español y yo tengo mi Wikidata, o yo trabajo en Wikidata en español, me es mucho más fácil encontrar... Lo, hacer como el match cuando estoy, tengo mis datos en español y estoy haciendo este match con Wikidata en español. Porque si los tengo en inglés, me van a salir los resultados en inglés que, como ustedes bien saben, Wikidata funciona con, con solamente los números por, como por detrás. No hay problema con que estén en español o en inglés, pero a mí mmm, se me hacía más fácil para poder hacer el match. Entonces... Para configurar el idioma, lo tienen acá, puede ser inglés, español, yo lo tengo acá en el español. Y ahora vamos a crear un proyecto para empezar a utilizar OpenRefine. Yo en este caso los tengo acá y lo que voy a hacer es que los voy a copiar. De hecho, voy a simplemente copiar esto. Vamos a ver si está. Y no voy a copiar el nombre de la región porque... Yo no necesito esto a priori. En este momento no lo necesito. De ahí ustedes van a ver que me sirve saber desde dónde están, pero no me sirve necesariamente para subirlo a la base de datos mío. Entonces yo lo copié y acá en vez de subirlo directamente como un archivo, yo lo voy a copiar en el portapapeles. ¿Por qué no lo voy a, uh, no lo voy a, a subir de manera como archivo? Más que nada porque... En mi computador yo no tengo Excel mismo. Eh, es súper loco, pero es porque tengo un Mac y ocupo el Excel de Mac. Y eso, justo ese no lo reconoce. Entonces, mejor lo hago como lo copio y pego, que sí se puede. Entonces, lo copio acá. Como si está. Me copió muchas columnas, que obviamente no están. Quizá eso debí haberlo visto mucho antes, pero acá entonces vamos a eliminar para abajo para no tener tantas columnas y yo tengo esto de acá que si se fijan en verdad no tiene mucho pies ni cabeza pero Open lo reconoce entonces le vamos a poner siguiente acá se está cargando los datos y esto es como lo primero que me que me dice Voy ya ok esto está así Está bien que tu base de datos es como una previsualización que se da. Entonces yo la reviso rápidamente. Si se fijan, solamente tengo 38 filas. No es tan grande mi base de datos, pero si yo quisiese subir esto a Wikidata, tendría que hacerlo paso por paso. O sea, un ítem por otro ítem y estaría haciendo clic, clic, clic, harto rato. Entonces acá primero lo que hago es poder arreglarla. Y de ahí subirla a Wikidata. Entonces, en este caso, yo tengo mi base de datos y está bien. No tengo que agregar nada, como por ejemplo, ignorar las primeras eh, líneas al principio, porque está bien. Entonces, le voy a cambiar el nombre del proyecto para yo acordarme. Y le voy a poner crear el proyecto. Y demora un poquitito, pero se crea. Acá yo ya empiezo a utilizar OpenRefine. Si bien yo tengo 38 filas, acá me muestra solamente 10, entonces le vamos a decir que me muestre todas. Obviamente, si es que trabajan con muchos datos, pueden ir como segmentando para poder trabajar mucho mejor. Una de las primeras cosas que yo les decía era el, el tema de las facetas. De hecho, me dice usar facetas y filtros. Las facetas, en este caso, a mí no me sirven mucho porque yo tengo más limpia mi base de datos. La cual no es tan común cuando yo trabajo con una base de datos que, está, que es externa, que la baje de alguna institución, de alguna forma. Pero si yo quisiese usar las facetas, por ejemplo, acá en la columna me dice facetas y yo le puedo hacer ok. Que sean solamente textos, que me reconozca solamente los números, y si yo le pongo texto, me dice, ok, mira, hay uno de Juan Morini y Herrera, de hecho me dice que hay 38 filas y yo acá tengo 37 selecciones porque hay dos monumentos que se llaman Bernardo Higgins. <risa> que es como clásico que en los países haya eh, muchos monumentos, a, como Eros de la Patria, etc. Entonces acá me aparecen dos. Pero qué pasa si es que, por ejemplo, me apareciese, Bernardo Higgins, y me apareciese Bernardo, pero en vez de este apóstrofe, me, ap me, me aparecería Bernardo Higgins sin el apóstrofe. Me aparecerían dos distintos. Yo puedo ahí arreglarlos de esta forma, como editarlo acá, y que sea distinto, que cambiarle el nombre, si es que yo les decía, por ejemplo, si tengo eh, Chile con mayúsculas, y quiero que todas queden con minúsculas, puedo hacerlo de aquí, en este, como con esta herramienta. A mí no me sirve mucho en este caso, pero quiero que ustedes lo sepan porque es mucho más sencillo hacerlo así cuando uno tiene una base de datos muy grande. Entonces yo lo voy a cerrar por mientras. Y lo segundo que tengo que hacer una vez que yo abro OpenRefine es poder conectar mi eh, como OpenRefine a la base de datos que yo quiero subir los, los datos en este caso. Nosotros trabajamos con Wikidata, pero OpenRefine te deja trabajar con muchas otras bases de datos que sean del estilo de Wikidata. Ahí, no sé, por ejemplo, si ustedes conocen Wikibase, que Wikibase es como la estructura de Wikidata. No es Wikidata, sino que es la estructura. Hay muchas organizaciones que utilizan la estructura de Wikidata para crear sus propias bases de datos como al interior de la organización. Es como que utilizan la estructura de Wikidata, sino obviamente los datos que contiene Wikidata, pero utilizan la estructura para crear sus bases de datos. Entonces yo acá en este caso quiero, obviamente, trabajar con Wikidata. Entonces lo que hago, una vez que tengo las extensiones acá arriba, es gestionar mi cuenta de Wikidata. Yo acá ya estoy en mi cuenta, pero me dice, ok, estoy conectando, y me dice accedido como soy la carly que es mi, mi usuaria de, de los proyectos wiki y obviamente yo puedo cambiarlo puedo cerrar salir si es que necesito cambiar de cuenta en este caso estoy bien hay ningún problema voy a poner cerrar y ahora empieza la parte entretenida de, de open refine que es que yo tengo que hacer el match con Wikidata entonces qué es lo primero que yo voy a hacer y es seleccionar acá donde dice ítem o al ladito en verdad la flecha y voy a ocupar la segunda herramienta que yo les mostraba en la presentación que es esta de cotejar. Cuando uno pone cotejar lo que hace es hacer este match con los elementos de Wikidata. Entonces le voy a poner iniciar el cotejo y acá me va a decir ok, ¿con qué quieres hacer el match? Con Wikidata en inglés o Wikidata en español. Yo tengo los dos porque antes trabajaba con Wikidata en inglés en este caso, entonces lo sigo teniendo pero yo quiero hacerlo efectivamente como en Wikidata en español. Entonces me dice ok, estoy trabajando pero acá quiero que se fijen como en algunas selecciones que yo voy a hacer. Yo acá estoy haciendo este match con ítems que son muy distintos en este caso porque de repente tengo, como yo decía, a Bernardo Hines, entonces me dice oh, pueden ser seres humanos, pero no son seres humanos. Entonces yo le digo ok, mejor no lo hagas con, contra ninguna clase en particular. Ven que ahí cuando selecciona esto se deselecciona todo lo que está acá y hay una parte que dice ok, cotejar automáticamente candidatos con alta confianza. Yo prefiero que esto no esté seleccionado porque lo que hace esto es que una vez que se empiecen a hacer estos match, si es que yo tengo uno que dice Bernardo Higgins y otro que, eh, por ejemplo, tengo ahí en mi columna Bernardo Higgins y Ultidata encuentra un elemento que se llama Bernardo Higgins, con esta selección, o sea, si es que yo lo, lo tengo seleccionado, automáticamente se va a hacer el match. Pero yo en verdad no sé si es ese elemento. Entonces prefiero no utilizarlo a priori. Básicamente porque es muy extenso lo que estoy haciendo. Entonces lo dejo sin seleccionar y le pongo empezar a cotejar Y acá está empezando a, como a hacer su magia, por decirlo así. Se demora un poquitito dependiendo de cuántas, eh, como cuántos elementos yo tengo, etc. Y es por esto que yo les decía que acá era necesario como la rigurosidad, porque yo voy a tener muchísimos, muchísimas, muchísimas eh, como posibilidades de match y hay veces que voy a tener que ir viendo casi que uno a uno. En caso de, obviamente, si es que yo tengo mi, mi base de datos y la tengo un poco más curada, por decirlo así, la tengo un poco más trabajada, ahí quizás esta parte no es tan compleja o no es tan, eh, no toma tanto tiempo. En nuestro caso, yo lo que hice fue que tengo esta, esta parte como que son los de monumentos de Atacama para que vayamos viendo cómo es que se cotejan, por decirlo así. Pero ya tengo listo uno eh, para que después pasemos a la segunda etapa, que es de crear este esquema. Meramente para que no estemos acá hasta las 9 de la noche <risa> trabajando en esto. Así que eh, ahí tengo, son lo mismo, pero de diferentes ciudades, pero... Es para que ustedes vayan viendo. Entonces, por ejemplo, acá me aparece y me dice, ok, estas están eh, como cotejadas, pero necesito que me digas cuáles son. Yo tengo acá un monumento que se llama General José Miguel Carrera. ¿Y qué es lo que me dice? Mira, hay un elemento que se llama José Miguel Carrera, pero el problema es que cuando yo le hago clic, me dice al ladito, es militar y político chileno. Entonces, no es lo que yo quiero. Entonces, como no hay nada específico, yo acá le voy a poner crear un elemento nuevo. La flechita solo, o sea, el ticket solo, significa que solo este, esta casilla, se va a hacer match con lo que yo le diga. Si es que pongo estos dos tickets, me dice emparejar este artículo con esta y todas las celdas idénticas. Obviamente, como hay que ser riguroso rigurosa, yo prefiero... En este caso, hacerlo de manera como única y ahí ir viendo, pero porque tengo distintos ítems. Distinto sería cuando yo quiero hacer este emparejamiento con, por ejemplo, en instancia D, que tengo eh, busto, tengo creo que escultura, etcétera, mural, porque esos yo sé que son lo mismo. En cambio, acá en los ítems es distinto. Entonces yo le voy a poner crear un nuevo elemento. Okay. Y voy empezando así. Ok, locomotora fer ferrocarril, locomotora concentraria. De hecho no es. Y voy buscando cada uno. En este caso hay varios que, que no aparecen. Pero por ejemplo, locomotora interior mina, de copia po, no aparece. Aunque hay veces, en algunos casos, que el nombre que está acá no es el nombre que aparece en Wikidata. Entonces, quizás el elemento sí está en Wikidata, pero no me lo reconoce. En ese caso, yo lo que les sugiero es, a veces eh, no es tan fácil hacerlo, pero les sugiero, por ejemplo, tener Wikidata al lado y revisar y poner locomotora de ferrocarril Chile. Lo voy a poner locomotora para asegurarme de que no estoy creando un elemento que ya está, y de hecho no sale nada, porque no tiene nada específico que sea Chile, entonces sí la vamos a crear. Voy a poner crear este elemento. Entonces ahí voy viendo cuál es el que yo necesito. Si me voy por ejemplo acá al lado, que se situaba en la entidad territorial administrativa, y le hago lo mismo, cotejar, iniciar cotejo, acá yo puedo hacerlo como estoy específicamente viendo la comuna, que es de la comuna de Chile, y yo le puedo decir, ok, emparejalo o haz el match solamente con aquellos elementos que, sean parte de la que tengan en su, en su descripción, que sean una comuna de Chile. Entonces, de nuevo, le voy a quitar esto por si acaso, aunque como lo estoy haciendo con una comuna de Chile, no necesariamente me va a suceder esto de que se me empareje con un elemento que no es. Entonces le pongo empezar a cotejar Y así lo voy haciendo con cada columna. Es por eso que yo les decía que es necesario tener una rigurosidad, por decirlo así, para, tener, para poder utilizar OpenRefine, porque si yo llego y le digo que lo haga automáticamente, no, no necesariamente lo voy a emparejar con los que necesito. Bueno, aquí me apareció el primer, no es problema, pero es que de repente aparece con OpenRefine que yo lo, le hice que emparejara o que, o que hiciera este cotejo y no lo hizo, pero a veces si es que simplemente refresco la página, aparece. Estas son cosas que a veces suceden con OpenRefine porque está conectado a Wikidata y de hecho ahí me está, me está apareciendo. Le voy a poner las 50 filas y me dice ok copy po y yo le pongo acá al lado bueno que es como una de chile es la que yo quiero emparejar entonces ahora voy a utilizarle los dos tickets porque yo tengo que todo esto es lo mismo entonces le voy a poner emparejar con todas y automáticamente todas emparejan. y creo que me falta una más que acá van viendo el estado de la columna, de hecho, cuántos eh, ya están emparejados. Me falta un poquitito, acá en ítem me falta muchísimo porque no los vimos todos, pero acá, por ejemplo, ya lo voy a encontrar, ya, eh, ya lo voy a en encontrar. <risa> y me dice Chene Chañaral, ok, comuna de Chile, sí. Y me falta alguna otra, como yo lo voy viendo acá, entonces voy bajando, voy bajando hasta encontrar alguno que me, que me falte. Y de hecho me falta este de acá, que es, va a llenar. Entonces digo, como una de Chile, ok, va a llenar. Y así lo voy haciendo, uno como cada columna. Como ven, toma un poco de tiempo, por eso yo me adelanté y tengo uno, uno listo. Eh, esto es como los programas de cocina cuando hacían un, un pastel o algo y ya tenían uno listo del horno como para presentarlo, exactamente lo mismo <ríe> entonces yo ahora quiero pasar al, al que ya está todo emparejado para que podamos ver el proceso de ahora entonces pasarlo a Wikidata porque tal como vieron no es tan rápido este proceso de emparejarlos uno a uno etcétera pero es más que nada porque uno necesita esta rigurosidad entonces, yo me voy a ir atrás a la página principal de OpenRefine y voy a poner abrir un proyecto, que es proyecto que yo, yo ya tengo hecho. Y los que tengo listos son estos de acá de Monumento de Arica y Parinat. Ahí se está abriendo. Entonces, si se fijan, acá voy a poner 50. Si se fijan acá, yo ya tengo todos emparejados. O sea, tengo la entidad territorial, a qué representa, eh, tengo la instancia D. Obviamente no, no hice como este match con la fecha de fundación o creación porque esta una, es una fecha. En Wikidata no, la fecha la agrego de manera manual. No es como que tenga que decir, ok, okay el 27 de abril del 1977 como si fuesen un elemento, sino que uno agrega eso como si fuese eh, solamente un número, no un elemento de Wikidata. Y lo más importante con las fechas que ahí, obviamente esto se va aprendiendo también como con, la, con la práctica, es que en Wikidata las fechas las acepta, en este caso con, con OpenRefine, las acepta como año, mes y día. Entonces yo eso lo puedo hacer en, en Excel, de hecho, cuando uno, acá está, cuando uno ve el formato de los datos y pone una fecha y hora personalizada, yo le tengo acá puesto que automáticamente sea año, mes, día. Entonces con esto me ahorro el problema de también tener algunas fechas distintas. Entonces, yo tengo acá todo, o sea, material empleado, está todo ya emparejado. ¿Y qué es lo que quiero hacer ahora en el momento en que necesito pasar esto a Wikidata? Entonces, yo tengo que crear el esquema. ¿Se acuerdan que veíamos en la presentación crear? Literalmente, el esquema de, de Wikidata es crear esto de acá. ¿Qué declaraciones va a tener? qué eh, alias va a tener o qué descripción va a tener, por ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a crear acá. ¿Y lo, qué es lo que voy a hacer? Acá al lado, en extensiones, yo le voy a poner que quiero editar este esquema de Wikidata. Genial, estoy acá y no me dice nada al principio, porque yo tengo que ir creándolo desde cero. Entonces le voy a poner añadir un elemento y me dice ya. Yeah, ¿Cuáles van a ser tus ítems? ¿Cuáles van a ser tus elementos de Wikidata? Yo le voy a decir que mis elementos van a ser todos los que están en esta columna que se llaman ítems. Y si se fijan, me van apareciendo problemas. <risa> problemas como se crearon elementos nuevos sin etiqueta, se crean elementos nuevos sin ninguna descripción, se crean elementos sin ningún tipo. Eso los voy, los problemas obviamente van a ir bajando a medida que yo empiece a agregarle alguna descripción, y también van a ir aumentando a medida que yo agregue algunos, eh, algunas declaraciones, etc. Pero ahí vamos viendo cuál es cuál. Lo primero entonces yo tengo que estos son ítems, o sea, todo lo que yo quiero crear. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a añadir, le puedo añadir un alias, una descripción, una etiqueta. Si se acuerdan, de acá, lo voy a dejar acá. Yo necesito poner una etiqueta. ¿Cierto? Que la etiqueta básicamente es el mismo, eh, el mismo nombre que yo le tengo a este elemento. Entonces vamos a hacer lo mismo. Por eso es bueno tener esto acá. Ay, mis perritos siempre queriendo hacer el centro de atención. Pero bueno, acá yo tengo que le voy a poner la etiqueta. O sea, el nombre que va a tener este elemento de Wikidata una vez que se cree. Y cuando uno crea estos elementos, uno tiene que ponerle el idioma. Entonces yo le voy a poner que va a ser en español, porque todos van a ser en español. Y le voy a poner, ok, el nombre va a ser el mismo que está acá. Entonces ya bajaron los problemas. <ríe> le voy a añadir otro término, que va a ser una descripción que la descripción también va a estar en español. Y la descripción que voy a tener es que estos son monumentos, cada uno va a ser monumento público de la región de Arica y Parinacota, que es justo la base de datos que yo tengo en este momento. Entonces tengo el, la primera parte, de hecho lo que tengo es esto de acá. Tengo, ya puse el idioma, puse la etiqueta y puse la descripción. En este caso no tengo alias, pero porque la base de datos no tenía, eh, no, ven, no venía con alias. Entonces empiezo a, como crear este elemento de Wikidata y le voy a añadir una declaración. Y qué es lo primero que se agrega al principio es la, acá está instancia, ¿cierto? Le estoy diciendo que es este elemento. Y si se fijan, yo tengo acá una columna que es instancia D. Que era, si es que es una escultura, si es que es busto, si es que es un monolito, un obelisco. Entonces, eso lo voy a poner, que es una instancia D, para que me vaya agregando eh, la que corresponde, porque acá vamos a ir viendo que cada fila es un elemento de Wikidata. Pero yo también le voy a agregar que esto es un monumento, porque efectivamente son monumentos. Y vamos a ver si es que está acá, monumento... De, este es, monumento. Entonces ahí vamos, como, viéndolo lo mismo, eh, de hecho voy a añadir otra declaración, que es la clásica, que es el país. Y como todos son de Chile... Yo acá no tengo que agregar una columna, sino que simplemente le voy a agregar Chile. ¿Por qué? Porque todos tienen lo mismo. Es por eso lo mismo que les decía con la región. En este caso, yo no voy a agregar la, la región porque tengo la entidad administrativa que es más focalizada, que es la comuna de Chile. Pero, por ejemplo, el país, son todos lo mismo Entonces, si yo puedo hacerlo de esta manera, si yo puedo tiro agregar Chile acá, no necesito tener... Una columna que tenga que solamente sea Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, porque me puedo ahorrar eso. Entonces, sigo, añado otra declaración. Entonces, lo primero que yo hago es, obviamente, dejar todo lo que yo tengo acá, o sea, poner la, la entidad territorial administrativa, poner a qué representa, cuál es la dirección postal, todo esto lo voy poniendo. Pero si se fijan, yo, país, no lo tenía acá arriba. Obviamente, porque me, me lo sabía un poco a priori, pero eso lo sé también porque vi este ítem de Wikidata, que es del mismo estilo, y vi, ok, tiene país. Entonces yo le agrego el país que tiene. También tiene situado en la entidad territorial administrativa, y lo voy viendo, voy comparando para ver qué es lo que me falta, que le puedo agregar, como en este caso, el país, que obviamente no tengo acá, pero que lo sé. Entonces acá, ¿qué más tenemos? Bueno, situada en la entidad territorial administrativa. Y si se fijan, yo acá al lado tengo el número de la propiedad. ¿Por qué? Porque hay veces que eh, en vez de escribir todo, simplemente escribo P131. Y me agrega situada en la entidad territorial administrativa. Entonces acá yo voy creando todo. Yo voy creándolo... Voy añadiendo otro. ¿Qué más le voy a poner? La P180, que es la que representa A. Y le pongo esto. Me falta, por ejemplo, la dirección postal. Le voy a poner que es la p 6375 Que acá también me pide, ok, en qué idioma está español. Le voy a poner acá. Que me falta, me falta la fecha de fundación, ¿cierto? Me falta la P571, P571, que está acá, y me falta el material empleado que es P186. Entonces, acá yo tengo dos columnas, ¿por qué? Porque lo primero que hago es poner este y Añado otro valor que viene siendo mi columna siguiente. Si es que no tiene, si es que el elemento no tiene una segunda, un segundo valor para el material empleado, no le va a agregar nada, simplemente. Solo va a ir pasando, pasando, pasando. Entonces, esto es lo que yo tengo para crear mi esquema de Wikidata. Si se fijan, esto ya está casi completo, por decirlo así. No me falta mucho más, porque en verdad no tengo más información. Sería, hubiese sido bueno que tuviese las coordenadas, pero es difícil también saberlo, sobre todo el, con los monumentos, porque hay algunos que hay que agregar, como que hay que buscarlos en el mapa y agregar las coordenadas. O sea, no aparecen eh, automáticamente, entonces es un poco más difícil, pero siempre es bueno tenerlo. Y veamos los problemas que me da hay unos problemas que la mayoría son sin referencias, sí pero porque cuenta también, por ejemplo, las declaraciones que tiene, que son las instancias de, etcétera. Acá yo le puedo poner que es una referencia. ¿Por qué? Porque yo tengo Consejo de Monumentos Nacionales de Chile y acá puedo sacar mi referencia. Lo tuve que tener un poco a mano, no se me fue pero yo tengo acá de Arica y Parinacota. Entonces yo puedo agregar esta como una referencia, de hecho la voy a copiar para poder agregarla, que acá están todos y que dice que son monumentos. Entonces le voy a añadir una referencia, y esta referencia es una página web, y le voy a agregar la URL. Entonces a todos los elementos les va a agregar como monumento, la referencia de eh, esta acá de Consejo Monumentos. Después yo lo voy a arreglar en el caso de las, eh, ¿cómo se llama esto? de las fechas de fundación que también requieren referencias, pero eso es porque tengo que agregarlas una por una y no quería tomarme tanto tiempo al respecto. Entonces lo que voy a hacer es poner, bueno, guardarlo, y lo voy ahora a exportar. Al segundo, a la segunda herramienta que vamos a utilizar hoy día, que es Quick, Quick Statements. No sé por qué me, me cuesta mucho decir la palabra. Pero acá en las extensiones, yo tengo que dice exportar a Quick Statements. Es mucho más fácil agre, como exportarlos y utilizar Quick Statements que cargar ediciones en Wikiatta directamente. ¿Por qué? Porque acá hicimos todo el esquema, entonces en Quick Statements me va a salir mucho más fácil. Entonces la voy a exportar. Ya, y me aparece acá. Me aparece esto. Que de nuevo no tiene ni pies ni cabeza esto. Pero yo lo que voy a hacer simplemente es copiarlo todo. Lo selecciono todo y lo voy a copiar. Lo tengo copiado. Y me voy ahora a quick, state, quick Statements, que esta es la página principal. Yo ya estoy metida a, como en mi cuenta de Wikidata, porque ahora lo que voy a hacer con, con esta herramienta es editar directamente en Wikidata. Entonces, para poder editar en Wikidata, así subiendo harta información, me dice que tengo que estar en mi cuenta. Entonces le voy a poner un lote nuevo, y voy a copiar lo que tengo. Y ustedes se fijan que en verdad uno como que no entiende mucho esta cosa, pero si yo le pongo importar los órdenes, que es desde eh, lo que yo tengo, empieza a trabajar y me dice, ok, tienen que hacer 53 ediciones. ¿En qué sentido? En que este primero, en la placa homenaje al fundador de Carabineros, va a crearlo, va a crearlo, hay muchos que tiene que crear, pero hay algunos que tiene que simplemente como agregar algo más. Como por ejemplo acá, Cristo de la Concordia, Arica, tiene que simplemente agregarle eh, algunas cosas como la descripción, eh, si es que no tiene algún statement, en este caso como la instancia D, si es que no lo tiene, lo agrega, entonces todo esto lo va haciendo. Y yo ahora lo único que tengo que hacer, lo siento si eso fue mucho, tengo que poner ejecutar. Y ahora ya se está haciendo. Y de hecho me dice, ok, esto está listo, esto está listo. Y ahora si yo me voy, abro una pestaña nueva. Acá está. Ya está listo, me dice placa homenaje al fundador de Carabinero, que es un monumento público en la región de Arica y Parinacota, Instancia de obelisco, monumento, con la referencia, la fecha de fundación, el país, situado en la entidad administrativa, el material empleado, a quién representa, situada en la dirección postal, etc. Y ahí, de hecho, si yo pongo mis contribuciones en Wikidata, van a ir viendo que empieza, empieza a acumular muchas, porque ya hizo la cúpula, hizo el salvador cautivo. Eh, Salvador Cautivo y Luis Contreras, de víctimas de la dictadura, eh, Juan José San Martín, todo esto ya lo fue agregando. Entonces, el, como, lo primero que uno tiene que hacer es poder trabajar en esta base de datos, ya sea, primero, desde algún programa que tengan como un Excel o algo así, que quizás no es tan rápido al principio, también pueden utilizar... OpenRefine, sobre todo para utilizar esto, estas facetas y estos filtros para también agregar, quizás solamente trabajar con los que yo de, les decía, como de general, o sea, de Bernardo Higgins, primero, si es que tuviese muchos, después ir trabajando solamente con algunos que sean, no sé, de Gabriela Mistral, para ir trabajando de a poco, aunque sea la base, base de datos completa. ¿ya? Pero lo más, como. Lo más importante, por decirlo así, son estos últimos, acá está, estos últimos puntos que yo les puse acá: que es tener siempre un común elemento Wikidata como ejemplo, porque no es tan común eh, o no es tan trivial hacer este esquema que uno hace, porque al final, obviamente, uno tiene que saber qué es lo que tiene y siempre es bueno tener un ejemplo. Y la rigurosidad. Y de hecho,. Veamos si es que ya se hizo. Vamos a Quick Statements. Y me dice ya. Hubo 52 y 53. Y me de hecho hay un error. Vamos a ver si hay algún error. O sea, si sí hay uno, pero ¿dónde está? Y me dice este. Este no puedo crearlo. Eh, de hecho, no puedo crearlo. Y de ahí puedo efectivamente ver cómo por qué. Quizás es porque ya hay otro elemento que se llama Bernardo Higgins. Y me lo está contando como que se está sobrescribiendo, como que ya lo hizo porque tiene, de hecho, tiene la misma descripción, o sea, la misma etiqueta y la misma descripción. Ustedes saben que en Wikidata no puede haber dos elementos que tengan la misma descripción, o sea, el, la misma etiqueta y la misma descripción. Entonces, esta no la agregó. Entonces, eso también es bueno porque si yo quisiese agregar desde OpenRefine mismo, Quizás si me lo hubiese creado y quizás hubiese hecho un error que yo no hubiese podido descubrir a priori, pero con esta herramienta me, me lo dice de manera automática. Y esto ahora entonces yo lo puedo crear de manera manual si quiero, o puedo agregarlo a, otro, a otra parte de Quick Statement, etc. Y eso es lo que hace como tan potente estas herramientas, porque a pesar de que son bases de datos grandes, yo primero trabajo en esta y después la subo a Wikidata con un solo clic, por decirlo así, con, pasándolo a Quick Statements y le pongo Ejecutar, e inmediatamente se hace. Entonces esto funciona mucho cuando yo tengo muchos, muchos, muchos, muchos datos que quiero subir a Wikidata y que en verdad no es tan factible hacerlo paso por paso, o sea si es que han editado, obviamente Wikidata, siempre es uno a uno, una sola edición, una sola edición, entonces de esta manera yo puedo subir grandes bases de datos. Entonces, esto es lo que yo tenía para ustedes, Open en verdad, es, eh, es fácil de usar siempre y cuando tengan algún tutorial, por decirlo así, y ahora tienen este tutorial. Entonces quiero saber si es que les queda alguna duda, alguna pregunta, o si es que les pareció muy difícil, si quieren repasar algo. Igual yo les voy a mandar todo esto, pero me gustaría escuchar, eh, escucharles. Si es que tienen algún ejemplo en específico que quieran repasar, igual nos queda un poquitito de tiempo. Entonces les doy la palabra si es que alguien, si es que alguien quiere. De hecho voy a dejar de grabar ahora porque creo que hasta acá podría subirlo como, como si fuese un tutorial y así no aparece esta conversación que tenemos ahora